Informamos a la Comunidad de Cauquenes, considerando la contingencia nacional, que se solicita acudir al hospital solo en caso de ser estrictamente necesario. Por ello, y con el fin de cuidar la salud de nuestros pacientes, usuarios y comunidad en general, ante la pandemia de COVID-19, les debemos comunicar que a partir de hoy, 18 de marzo, estas serán las medidas a tomar en el hospital y en los servicios clínicos. 1. Se suspende la atención ambulatoria. Las excepciones serán coordinadas telefónicamente con cada usuario. 2. Se suspenden las cirugías electivas. 3. Se restringen las visitas a nuestros pacientes hospitalizados a solo una persona por el día mayores de 18 años y hasta 60 años con un máximo de una hora de visita entre las 11 de la mañana y las 12 p.m. 4. Solo serán admitidas en el hospital personas que vengan al servicio de urgencia o a una hora médica coordinada telefónicamente. Estas vendrán sin acompañantes, a no ser que requiera asistencia. 5. Se mantendrá la entrega de recetas de medicamentos por 30 días a pacientes crónicos. Se solicita que venga solo una persona a retirar medicamentos con el carnet de identidad y o receta del paciente. Reiteramos el llamado al autocuidado. Evitar los contactos para disminuir los riesgos de contacto. Quédese en su casa y salga solo de ser estrictamente necesario puede requerir asistencia médica. Ante cualquier consulta, puede realizarla al Fono 600 360 7777 o a www.saludresponde.cl con el fin de evitar exposiciones innecesarias en los centros de salud y así cuidarnos como comunidad contra el COVID-19.